Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué leer Número 5, y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Bueno, el día de hoy les compartiré el libro Hacer Real lo Virtual, Discursos del Desarrollo, Tecnologías e Historia de Internet en Colombia, escrito por Camilo Tamayo, Juan Delgado y Julián Penagos, editado por el CINE, Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana en 2007. Este libro explica el vínculo entre el desarrollo del país y las tecnologías de información y comunicación, exponiendo una visión académica de los mecanismos de acción que han llevado la visión tecnológica de un ambiente técnico a las interacciones sociales. Pero ¿por qué leer Hacer Real lo Virtual? Principalmente por dos motivos. Primero, porque este libro nos ofrece un recorrido histórico de la génesis de la red en nuestro país y cómo está apalancado procesos de interacción social y de desarrollo económico desde la tecnología y las telecomunicaciones, y por otro lado, Tamayo, Delgado y Penagos abren una ventana para apreciar la Internet como objeto cultural, a la tecnología como un objeto material y cómo estas dos influyen en los conceptos de la brecha digital y el desarrollo del país. Bueno, espero que este libro haya sido de su agrado y si tienen alguna sugerencia o comentario, como siempre no olviden comunicarse a mis canales sociales. Gracias y hasta una próxima oportunidad.